Érase una vez en una tierra lejana Una bella princesa cansada y aburrida En lo alto de una gran ventana en su castillo Soñando con cambiar su vida Esperando a que el príncipe llegue Para rescatarla Y yo no soy el azul, soy el cool contra todo Voy a ir a buscarla Cuento de hadas, cuento de sueños Voy princesa a Buscando en dónde estás para quitarte el frío, ir de guerra por tu honor, pelear contra un gran dragón para ganar, para ganar poco a poquito tu corazón y sí, sí. contarte un cuento. Bonito, Pura fantasía y poesía con palabras que nunca nadie ha escrito Perdida en la rutina terrible Esa bella doncella estaba triste, ser feliz era imposible Pero eso no sería para siempre Porque soy su caballero soñado Espero que pronto te encuentre Y que la nieve de diciembre haga un camino que nos lleve hasta el dorado También se nos dan los mitos La leyenda de tu alma con mi cuerpo en la historia se repite Eres Soberana todo se lo permito Es la única que puede de cuando quiera cruzar el límite solo de imaginarme el encaje y el terciopelo abrazados, oliéndote tu pelo vamos a venirnos en el cielo y te juro que voy a derretir ese ah, corazón de llorado es cuento de sueños voy princesa a tu castillo estoy buscando en donde estás para quitarte el frío ir de guerra por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 Y yo no soy el azul, soy el cool contra todo Voy a ir a buscarlos. Tratarán de detenerme el curso Pero yo nunca me rindo y mis batallas son hasta acabarme el pulso La paz siempre es mi discurso Pero si tengo que declarar la guerra tú vas a ser mi impulso ya te busca para live action Te juro que no he conocido a nadie más Fashion, y sé que otros más te acechan Yo te quiero por lo que eres nada más Los demás se aprovechan Si soy protagonista de este juego Te ruego que unamos nuestras vidas En una boda de fuego Para que me subas la estamina y más se hace más difícil, con más gusto se termina lo real no me quita lo sencillo Ya grafité tu nombre en las paredes de ladrillo Ya estoy cerca, sal al pasillo ¿Qué? ¿Neta? ¿Cómo que estás en otro cuento castillo? Cuento de hadas, cuento de sueños Voy princesa a tu castillo Estoy buscando en dónde estás para quitarte el frío Ir de guerra por tu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 tu corazón ah, ¿Quién es? Es YL desde Black Box Records Ah ¿Cómo suena? Ah, directo desde el corazón Esto es Perreo Mántico. Guay L